Feliz miércoles para todos, bienvenidos a su programa M Hoy hablaremos sobre patria, potestad y manutención La patria, potestad sobre los hijos comunes corresponden al padre y a la madre ¿Puede perderse? ¿Qué pasa si uno de los dos no cumple con sus obligaciones de manutención? Hoy conversaremos sobre esto, ya está en el estudio el abogado Juan Carlos Ron. Bienvenido abogado Muchísimas gracias por tu invitación Define, ¿cómo se define el concepto de patria potestad? La patria potestad vendría siendo una institución de obligaciones y de derechos que tienen los padres sobre los hijos comunes que, que en este caso procrean, como acabas de decir, y en el cual se toma en cuenta lo que es el cuidado, la manutención, lo que es el vestido, lo que es en cierta forma ese cuidado hasta que llegan a la mayoría de edad. Comprende, de hecho, varias figuras como justamente son la obligación de manutención, que es lo que vamos a tratar ahora, también lo que son permisos de viaje, convivencia familiar, lo que sería anteriormente el régimen de visitas. Todo eso comprende la patria potestad, además de lo que es un régimen de administración de bienes, en dado caso estos niños o adolescentes tuviesen bienes a su nombre. ¿Cuál es la diferencia entre guardia y custodia y patria potestad? La guardia y custodia vendría siendo parte integrante de esa, de esa institución de la patria potestad, que en este caso la guardia y custodia... Vendría siendo en este caso la tenencia de ese niño o ese adolescente por parte de cualquiera de los padres que convivan. Esto más que todo en caso cuando ocurre alguna separación de los padres, sean que estén casados o en una unión estable de hecho, y pase uno de estos. ...a convivir con ese niño o ese adolescente. El otro que no lo tenga, pues tendría otro cierto tipo de obligaciones, que sería la obligación de manutención, que es lo que vamos a hablar también. Quisiera conversar sobre todo aquello que forma parte de la patria potestad. Usted mencionaba tres puntos especiales, obligación de manutención, el tema de los permisos de viaje y... También mencionaba el tema de la convivencia. Mm, convivencia familiar. Ok, vamos a iniciar con la obligación de manutención. Perfecto. Con respecto a la obligación de manutención, esta vendría siendo una figura que está establecida en la cual es, son también, como se dice, deberes y derechos. En este caso, deberes para el padre y derechos para ese niño o ese adolescente que va a recibir esa manutención, valga la expresión. ¿Qué viene a ser este caso esta obligación de manutención que anteriormente históricamente se le conocía como pensión de alimentos. Pero claro, uno no puede pensar únicamente que solamente le va a dar alimentación al hijo cuando necesita en este caso también atención médica, educación, educación formación. Entonces digamos que al momento de realizar la reforma la última reforma, la ley orgánica de protección de niños, niñas y adolescentes, se cambió también el nombre de la figura, el término, a obligación de manutención dándole como, como un aspecto más general en el cual justamente está todo. Estos aspectos que te acabo de mencionar: educación, vestido en cierta forma dinero para lo que es también ciertos gastos básicos que requiere el niño. Y en el caso de la obligación de manutención se toma establecido por la ley que esa obligación está compartida entre el padre y la madre en un 50%. Quería hacer hincapié en esto porque se piensa que solo el padre debe cumplir con esta obligación. Correcto. Justamente se toma en cuenta que esa obligación está compartida al 50 y 50, en donde lo que, por ejemplo, el padre o la madre que no convive, porque obviamente tenemos que tomar en cuenta que muchas ocasiones piensan que esa obligación de manutención está solamente enfocada en contra del caballero, en contra del hombre y no, resulta que es, se, se, se fija para que el padre o la madre que no conviva con ese niño o ese adolescente dé en este caso este aporte de obligación de manutención. De hecho, para hacerte más corta, acaba de salir una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia bastante curiosa, en el cual se le acaba de fijar una obligación de manutención de 3.500 dólares al cambio del Banco Central, pero por, la, por el 100%, tomando en cuenta que hay una situación previa, que es un divorcio, y en el cual el, el cónyuge tuvo completamente todo lo que es la posición de todos los bienes de la comunidad conyugal y la esposa no tenía absolutamente nada. Estos es son casos, digamos, muy aislados porque la ley generalmente es 50 y 50. Precisamente, también le quería preguntar, ¿cómo se estima o cómo se acuerda el monto de esta obligación de manutención? Generalmente, de forma errónea, muchos colegas o incluso personas a veces piensan que es el 30%, mencionan esto, y no está establecido ni en ninguna resolución, ni en la propia LOCNA, ni tampoco en ningún tipo de reglamento que se prevenga al respecto de niños y adolescentes. Lo que se toma en cuenta en este caso es la capacidad económica del obligado, tomando en cuenta, y claro, partiendo en este caso según la ley, según el salario básico que en este caso se devenga. Tenemos que tomar en cuenta que tenemos una realidad económica bastante variable. Puede fijarse tanto salarios básicos... En este caso tomando en cuenta el salario básico como una unidad, puede ser dos, tres, cuatro, cinco salarios básicos O actualmente como tenemos justamente esta circunstancia de disparidad cambiaria También se pudiese fijar, como lo acaba de mencionar la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia Una pensión alimenticia o una obligación de manutención en dólares al cambio oficial de la tasa del Banco Central de Venezuela También se está destilando en este momento debido a esta realidad económica que tenemos Abogado, permisos de viaje ¿Qué pasa si quiero viajar al exterior y pues el padre no quiere dar el permiso? Generalmente cuando ocurre esta circunstancia tenemos la situación que debemos acudir a los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes o a un consejo de protección Generalmente dicen, no voy a la LOGNA, no señores, la, la LOGNA no es una institución, la LOGNA es la ley, generalmente siempre caen en esa confusión el, eh, la persona que desee viajar al exterior con ese niño o ese adolescente debe acudir, si en dado caso no Puede contar con los servicios de un abogado privado, puede acudir en este caso a un consejo de protección o una defensoría del niño o niña adolescente para poder tramitar a través de los tribunales de protección justamente el, el permiso de viaje de forma judicial. Si cuenta con un abogado privado, pues puede ir directamente en este caso a solicitar ese permiso de viaje. Es un procedimiento que generalmente inicia como una solicitud, pero en dado caso que el padre, por ejemplo, se niegue o de alguna razón del por qué tiene que ser fundamentada para en dado caso, el juez considere dar u otorgar ese permiso o no. Si en dado caso, si se niegue infundadamente o no acuda, igual el tribunal se lo va a otorgar porque lógicamente ya el escrito de solicitud fundamenta por qué razón es que debe tener ese permiso de viaje. Régimen de convivencia. El régimen de convivencia es lo que históricamente se llamaba lo que era el régimen de visitas tomando en cuenta que la circunstancia que esos padres que se encuentran separados, el padre que no conviva con esos niños o esos adolescentes, tiene el derecho de poder compartir, de poder estar con ese niño o ese adolescente, fijado eh, un lapso, o en este caso un periodo por parte del juez, si en dado caso no se ha pudo acordar por medio de un procedimiento de divorcio, se puede hacer un procedimiento judicial de este régimen de convivencia familiar, en el cual puede establecerse, en este caso, Convivencias alternadas, fines de semana o en fiestas, en fiestas especiales o en vacaciones. Todo tomando en cuenta que esa generalmente es, digamos, la formalidad que establece el juez para la fijación de este tipo de régimen. Gracias, abogado. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Hoy estamos hablando sobre patria, potestad y manutención con el abogado Juan Carlos Rom. Usted puede interactuar con nosotros, hacer sus preguntas a través de nuestras redes sociales, amporgb en Instagram. Ya volvemos. Eso En su programa AM Hoy hablando sobre patria potestad y manutención con el abogado Juan Carlos romp Abogado, la patria potestad implica obligaciones. ¿Cuáles son? Esas obligaciones vendrían en este caso, como dije al comienzo en el segmento pasado, lo que es el cuidado lo que es la formación, incluso la patria potestad viene a ser incluso una institución irrenunciable para ambos padres, no se puede relajar ni se puede renunciar, además de ello también está el hecho que la decisión sobre la formación, sobre lo que, los valores que pueda tener ese niño o ese adolescente, ellos van a ser digamos los responsables de esa formación, de ese de ser de ese, hasta el momento que llega a la mayoría de edad, educación, pasantías, todo lo que se refiere a esa formación de ese nuevo ciudadano va a ser justamente esa situación de la patria potestad. Es decir, tenemos hablando de un acúmulo de obligaciones mayoritariamente y derechos para ese niño o ese adolescente. Quiero invitarle a usted y a nuestros televidentes a conocer las leyes venezolanas que establece el artículo 352 sobre privación de la patria potestad. Uh -huh. ambos... Pueden ser privados de la patria potestad respecto de sus hijos o hijas cuando Los maltraten física, mental o moralmente Los expongan a cualquier situación de riesgo o amenaza a los derechos fundamentales del hijo o hija Incumplan los deberes inherentes a la patria potestad Traten de corromperlos o prostituirlos o fueren conniventes en su corrupción o prostitución Abusen de ellos o ellas sexualmente o los expongan a la explotación sexual. Sean dependientes de sustancias alcohólicas, estupefacientes o psicotrópicas u otras formas graves de farmacodependencia que pudieran comprometer la salud, la seguridad o la moralidad de los hijos o hijas. Sean condenados o condenadas por hechos punibles cometidos contra el hijo o hija. Sean declarados entredichos o entredichas. Se niegan a presentarles la obligación de manutención. Inciten, faciliten o permitan que el hijo o hija ejecute actos que atenten contra su integridad física, mental o moral. Abogado, la solicitud de privación de la patria potestad la hace el otro padre ante un juez. ¿Cómo es este procedimiento? Sí, justamente como dices, es precisamente es una un procedimiento judicial que se inicia por parte de ese padre o de esa madre, vamos a llamarlo inocente, que no ha realizado, que no está incurso justamente en esas causales del artículo que citaste es en la logna, en el cual en eh, medida de protección puede solicitar justamente la privación de la patria potestad. Si por ejemplo hubiese alguna circunstancia en la cual ocurren cualquiera de estas causales que acaba de mencionar, una de, las medidas, una de las medidas que puede tomarse en primer lugar es ante un Consejo de Protección como una especie de medida cautelar por un Consejo de Derechos. Pero ya para efectos de una privación de patria potestad como procedimiento judicial y dictamen a nivel judicial, justamente se debe realizar ante los tribunales de protección, en el cual presenta las pruebas del por cuál por cual motivo es justamente el, se basa esta privación. Esta privación tiene, cara, tiene carácter digamos, de carácter temporal hasta que termine esta circunstancia o este agravante el cual le permita la privación. Porque, como dije, la patria potestad no es renunciable para nada. Es decir, se mantiene hasta que el niño o el niño o adolescente cumpla su mayoría de edad. Puede restablecerse, pero siempre y cuando exista una especie de rehabilitación por parte de esta persona que ha incurrido en todas estas Precisamente, faltas. Precisamente, le iba a preguntar si se puede restituir la patria se potestad. Se puede restituir siempre y cuando. Prueba que en cierta forma ya ha cumplido con regenerarse de todas estas causales. Son procesos largos. ¿El niño nunca decide. Mm, por lo menos en este caso no, porque estamos hablando de una situación de protección para ese niño okay. o adolescente. Puede en este caso dar su opinión, pero lógicamente lo que va a pasar es el argumento y las pruebas con respecto a todas estas causales que acabamos de ver que en cierta forma son perjuicios para ese niño o ese adolescente. Gracias, abogado. Vamos a hacer una nueva pausa. En la próxima parte vamos a responder las preguntas de nuestros televidentes. Ya están llegando y estamos conversando sobre patria, potestad y manutención con el abogado Juan Carlos Rom. Recuerden nuestros puntos de contacto a M por GB en Instagram. hablando sobre padre, potestad y manutención con el abogado Juan Carlos Ron. Abogado, ya hemos hablado sobre la manutención, sabemos que incluye alimentos, educación, medicina. ¿Qué pasa si un padre no cumple con esta obligación? ¿Qué pasa si no cumple con esta obligación fijada? Porque hay que tomar en cuenta si ésta se encuentra fijada o no. Si no se ha fijado lógicamente al momento de fijarse esta obligación sea por vía de Consejo de Protección y que se homologue a través del Tribunal de Protección o sea por medio de alguna demanda a nivel judicial, este debe cumplir esa obligación. Pero si en ese interés de ya quedar fijado a nivel judicial esta obligación de manutención y él incumple, que esa sería la palabra, incumple con su obligación, entonces estaríamos hablando de una circunstancia en la cual debe ser llamado por tribunales a que cumpla dicha obligación, a que pague lo que ha dejado de, de contribuir y en el cual hay ciertas medidas como, por ejemplo, prohibición de salida del país, que es una de por lo menos de las que más se destila al momento de medidas cautelares. El régimen de convivencia no se ve afectado por incumplimiento de Para obligaciones Para nada, porque hay que tomar en cuenta que el régimen de convivencia es una figura independientemente de la obligación de manutención. Es decir, no se condiciona el régimen de convivencia por la falta o no del cumplimiento de esta obligación de manutención. Puede verlo a pesar de esto. No Llegan muchísimas preguntas a través de nuestras redes sociales. Voy a iniciar no? con la señora Karen. Buenos días, mi pregunta es, si una pareja en su convivencia de 12 años obtiene una vivienda y luego se separa y ambos toman la decisión de vender, pero está el hijo de por medio... No tiene nada que ver porque en este caso se si adquirieron dentro de una comunidad conyugal o una comunidad concubinaria, porque no dice qué régimen tienen, ellos li libremente pueden vender ese bien porque está a nombre de ellos, no está metido dentro del título de propiedad del niño o del la, adolescente la, la, la, la, en este caso. También nos escribe Becerra Keila. Buenos días, tengo una pregunta. Desde hace cuatro años tengo un sobrino bajo mi cuidado. Su madre se fue del país hace seis años. El niño tiene siete. ¿Puedo solicitar privación de patria potestad? Su mamá le envía poco dinero y yo soy la que está pendiente de él. No, no puede hacerlo porque no está en curso en las, en las causales que vimos hace un momento en el artículo de la logna. Tendría que ser algo en contra del niño y no precisamente la obligación de manutención. Me imagino yo que la madre estará pasando algo pero no está fijada en obligación de manutención. Ese pudiese ser un motivo, pero lamentablemente no está previsto. Entonces, lo que puede este caso solicitar es una, es una, ten, es una um, tenencia temporal que ahorita lo tiene, pero sin estar decretado. Pero ir más allá con respecto a eso, no. También escribe la señora Liz de León. Buenos días, por favor. Es cierto que el permiso de viaje al exterior tiene un costo de 300 dólares, eso me están cobrando en Carúpano y Puerto Cabello por sacarlo. Tengo entendido que esos servicios al niño y adolescente son gratuitos. Es correcto, justamente lo último, son gratuitos, son servicios gratuitos justamente porque es un niño y es un adolescente y la ley orgánica de protección de niños, niñas y adolescentes prevé que estos servicios sean gratuitos. Ya si le están cobrando esta cantidad es por obviamente hacerle un procedimiento, o un procedimiento notarial expedito que lo saque inmediatamente, pero eso no tiene costo. Abogado, nos escribe Fran, buenos días, un saludo, mi pregunta es para el abogado, si mi esposa está en Estados Unidos, ¿cómo hago para poder sacar un permiso de viaje al exterior? Un per pre Pregunto, ¿el niño dónde se encuentra, en Estados Unidos ¿O está, en, o está acá en Venezuela? Yo me imagino que está con él acá. Para poder sacar un permiso de viaje, ella tiene que otorgar ese permiso de viaje. Porque el, el hecho es que si el niño viaja solo con uno de los progenitores, debe contar con el permiso del que no viaje con este. Si ella se encuentra en un país fuera de Venezuela, <coughs> perdón, si está en un país fuera de Venezuela, debe otorgar ese permiso y enviarlo para acá Venezuela, si está dentro de una notaría en donde el idioma oficial es en inglés debe apostillarlo y debe traducirlo al castellano para que cuente con esa autorización para poder salir sin eso no puede hacerlo nos escribe también el señor Enot José Quintana. Buenos días, unas preguntas para el abogado. ¿Qué sucede cuando una madre se llevó para Colombia por la trocha a un niño menor de cinco años sin la autorización del padre? ¿Legalmente ella en Venezuela puede pagar por este delito? ¿Qué sucede si en la solicitud de restitución internacional del niño el tribunal en Colombia se niega en sentencia a cumplir con el convenio que establecen los supuestos de la Haya de 1980 en materia de restitución alegando los problemas políticos y económicos en Venezuela? Primeramente es una pregunta bastante larga, objeto de asesoría, que aquí en este corto espacio es bien, bien complicada. Pero lo que le puedo decir es, pagar por un pagar como delito, es decir, que esté tipificado en el Código Penal como tal, no está previsto completamente. Tendría que ver, en este caso, la logna a nivel civil, las consecuencias que puede tener. que ¿Debe tener restitución internacional? Sí. Sí puede realizarlo a través de procedimientos, a través del Tribunal de protección. Pero condenar a la madre por este delito como tal, previsto en Código Penal, no está como tal. Abogado, volviendo al tema de la manutención, ¿cesa la obligación de manutención con la mayoría de edad? Sí, generalmente si estamos hablando de una circunstancia en la cual ese niño o ese adolescente pasa a tener los 18 años, que es la mayoría de edad, cesaría la obligación, pero hay ciertas excepciones. Número uno, si este niño o este adolescente tiene una condición especial de salud que le impida poder, digamos, proveerse alimentos por sí mismo, esta Obligación de manutención puede pasar a ser permanente. Otra opción también está el hecho que llegado a los 18 puede recibir, una, puede recibir esta obligación de manutención siempre y cuando siga estudios universitarios y previa autorización judicial puede extenderse hasta los 25 años. Estas son, digamos, las dos excepciones a la regla general que llegado a la mayoría de edad, siempre y cuando llega a la mayoría de edad y ya se esté manteniendo por sí mismo, esa obligación cesa por completo. A dónde acudir si queremos obligar a uno de los padres a cumplir con con las obligaciones de manutención. Esto es gratuito, está ¿Esto que hace el Estado para presionarlo o debemos pagar a un abogado? Particular? No, siempre todo tipo de diligencias que se refiera en materia de niños y adolescentes es gratuito. Para eso justamente está el Consejo de Derechos en el cual puede citar de forma administrativa al padre obligado para fijar, por ejemplo, de forma amistosa una obligación de manutención para que luego se homologue y quede fijado para que éste cumpla. También está la circunstancia de poder acudir a una Defensoría de Derechos en el cual... Un abogado de carácter gratuito puede asistirlo para un procedimiento de fijación de obligación de manutención. Y llega una última pregunta, Félix Ustaris. ¿Los permisos de viaje se pueden hacer por videollamada, previa notificación y aprobación con el padre en el exterior? Hasta donde yo sepa, no, por lo menos. No tenemos por lo menos medios tecnológicos todavía previstos. Gracias, abogado. Por favor, sus redes sociales y puntos de contacto. Bueno, mis redes sociales son a través de Instagram, a través de la cuenta arroba Sociedad, y también en la plataforma de YouTube a través del canal Sociahat. Ahí los puedo tranquilamente atender cualquier momento. Gracias nuevamente por su compañía. Conversamos hoy con el abogado Juan Carlos Ron sobre patria, potestad y manutención. A usted, gracias por su sintonía y por interactuar con nosotros. Recuerde, tenemos una cita este jueves a las 9 y 30 de la mañana.